Have a vision, don't get caught up in the millions, yeah hey? Yeah, I'ma make the shit high Oh, I'ma let the shit up Yeah, I'ma make the shit high Oh, I'ma let the shit up <laughs> En Naruto capítulo 2. Bueno, espero chicos que disfruten esta historia que la hice para ustedes, bueno también no se les olvide suscribirse al canal y darle like al video, bueno sin nada más que decir comencemos esta loca aventura. Kaguya, ¿quién eres cómo es que tienes ese chakra tan gigantesco? Dijo asustada. Yo, no soy nadie antes, dime que hace un Otsutsuki aquí en este planeta, dije serio. Kaguya, espera como sabes que soy un Otsutsuki dijo colocándose en pose de pelea. Yo, te recomiendo que no me ataques si no quieres desaparecer dije fríamente. Kaguya, como que desaparecer dime de qué estás hablando dijo sería. Yo, jeje lo siento por estar en la oscuridad es que como está de noche, no me puedes ver bien ahora déjame que me presente como se debe, después de que dijera eso salgo de las sombras a paso lento. Kaguya, no puede ser debe de ser una broma dijo retrocediendo Yo, vaya veo que me reconociste muy rápido dije con una sonrisa Kaguya, Satoru-sama es un honor conocerlo dijo colocándose de rodillas Yo, si tú estás en este planeta es por esa cosa dije señalando un árbol Kaguya, si sí señor vine por el fruto sagrado dijo nerviosa Yo, dime por qué quieres más poder dije con seriedad Kaguya, solo quiero ayudar a los humanos de este mundo, ya que los demás Otsutsuki se están acabando con la vida de otros planetas, así que vine a este planeta a escondidas de los demás para hacerme fuerte, solo quiero proteger a los humanos de este mundo, dijo con respeto. Yo, veo que no dices mentiras tus palabras son ciertas, pero sabes hay unos humanos que no merecen nuestra ayuda, hay unos humanos que solo quieren poder, cuando ellos se enteren de tu poder te tomarán como una amenaza, pero bueno todos los humanos no son lo mismo, puedes ayudar a los de corazón puro dije con una sonrisa. Kaguya, tienes razón Satoru-sama solo ayudaré a los humanos que se lo merecen, pero quiero saber si me das permiso de intervenir en este mundo. Yo, está bien puedes hacer lo que quieras en este mundo, pero te voy avisando que si matas a un inocente sabes las consecuencias, pero bueno me voy diría comenzando a marcharme, pero me detuve para darme la vuelta y decirle que si no iba a venir. Kaguya, en serio puedo ir con usted dijo sorprendida. Yo, claro que puedes venir o dime tienes dónde quedarte dije con cara de chiví. Kaguya, jeje es verdad no tengo dónde quedarme dijo apenada. Yo, me dije volviendo a caminar. Kaguya, ¿puedo hacerle una pregunta? Satoru-sama dijo algo nerviosa. Yo, ¿qué quieres saber? Dije sin voltearla a verla. Kaguya, porque eres diferente a nosotros los Otsutsuki? Bueno en lo único que te pareces es en el cabello dijo curiosa. Yo, bueno ustedes son parte de mi energía, también el único rasgo que tienen de mí es el cabello dije serio. Kaguya, ya veo por eso las leyendas decían que si lo atacaban, desaparecían sin dejar rastro alguno, es porque volvían a ser parte de ti dijo sorprendida. Yo, veo que me investigaste muy bien dije con una gota de sudor. Kaguya, puedo hacerte otra pregunta dijo con timidez. Yo, si puedes hacerla dije serio. Kaguya, porque tienes tus ojos ocultos por esa venda dijo intrigada. Yo, oculto mis ojos ya que son muy poderosos diría parándome, para después darme la vuelta y quitarme la venda de mis ojos, cuando hice eso un chakra muy espeso salió a flote que hizo, que Kaguya comenzara a temblar del miedo, como puedes ver estos ojos son diferentes a lo que ustedes conocen, estos ojos se llaman ojos del infinito ya que combine, todos los ojos que puedes conocer, como el Rinegan, Mangekyo, Sharingan Eterno y el Yakugan, bueno en pocas palabras todos los ojos están combinados, son tan poderosos que tengo chakra infinito Por eso los llamé los ojos del infinito dije colocándome otra vez la venda Kaguya, entonces no puedes ser afectado por ningún genjutsu dijo curiosa Yo, nada me puede afectar ya que todo ataque los absorbo Porque fui yo el que creo el chakra dije volviendo a caminar Kaguya, en pocas palabras eres invencible dijo incrédula yo, no lo creas así ya que si alguien que no posea chakra, puede vencerme Bueno si es poderoso me pueden matar, pero no creo que exista alguien más poderoso que yo dije serio Kaguya, eres sorprendente Satoru-sama dijo con emoción Yo, bueno Kaguya llegamos esta será tu nueva casa Kaguya, esto es una casa o una mansión dijo con una gota de sudor yo, como puedes ver esta casa tiene de todo, otra cosa si quieres ir al pueblo de los humanos, está en esa dirección lo decía mostrando el suroeste. Kaguya, gracias a toru por darme hospedaje dijo haciendo una reverencia. Yo, no es nada lo hice porque no quería dejar una chica linda sola en el bosque, pero bueno me iré a hacer de comer diría entrando a la cocina. Kaguya, me dijo hermosa esto es un sueño diría como un tomate salto de tiempo de 8 meses, durante ese tiempo las personas se dieron cuenta de nuestra existencia, después de eso la gente nos vieron como dioses del mundo, pero habían unos que nos veían con miedo otros con envidia, pero sabía que había unos humanos que querían nuestro poder, pero cuando intentaban algo los eliminaba, otra cosa que pasó fue que comencé una relación con Kaguya, cuando le dije que si quería ser mi novia, estuvo una puerca semana celebrando, ya que su dios le había pedido ser su mujer y para una mujer Otsutsuki, ser la mujer de su dios era un privilegio, cuando Kaguya se puso así me había salido una super gota de sudor, ya que para mí eso era una estupidez, pero bueno siguiendo con lo que había pasado, estuve entrenando a Kaguya en el chakra para que lo controlara bien, después de eso solo pasamos viviendo con algo de problemas, con los idiotas que querían secuestrar a Kaguya, ya que los muy idiotas sabían que conmigo no podía. Volviendo al presente, yo, voy a partirles el culo a esos desgraciados humanos, no dejan de joder la vida, diría sacando una espada de diamante. Kaguya, no puedo creer que los humanos sean tan codiciosos, dijo molesta. Yo, boja ja ja ya tengo una idea, diría macabramente. Kaguya, ¿qué idea tienes, cariño? dijo curiosa. Yo, les enviaré un creeper, diría con una sonrisa siniestra. Kaguya, no me digas que son esas cosas que explotan, con solo tocarlos lo decía con una cara cómica. Yo, jeje si son esos creeper verdes lo enviaré a esa nación, veamos a ver cómo les va con mi creación diría abriendo un portal, que de ese portal salió un monstruo verde algo intimidante, pero detrás del creeper venía una chica con una vestimenta verde, que cuando me vio salto encima mío. Próximo capítulo, el fruto sagrado, no se lo pierdan. Bueno, vamos con los saludos. Un saludo para el Supremo Dios. Un saludo para José Ariel RD. Un saludo para Chino Iván. Un saludo para Ignacio Sánchez. Un saludo para Waldir SJ. Un saludo para Noobmaster 19. Un saludo para Itimatei. Un saludo para Brian Zapata. Un saludo para Gustavo Baquet.